Centinelas versus Jaguares. Categoría Intermedia o FAMO. ¡Arriba! arriba! Come izquierda izquierda, la derecha, a la a la oportunidad! a de la derecha, <tose> la, de la <tose> <Una oportunidad> <tose> Juárez. Van a buscar lanzar más lejos es ese hoyo. Viene con el balón, viene. Va a pasar. ¡Vaya, gente! ¡Vaya, de ¡Vaya, gente! ¡Vaya, gente! ¡Vaya, gente! ¡Vaya, el ¡Vaya, gente! ¡Vaya, de vaya, los... de, de, de lo Healthy para avanzar para el equipo de la derecha, por el campo de para allá, para allá, para allá, la lluvia. para allá, el corazón para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para receptores del lado derecho. ¡Ah, sí! izquierda, sí! ¡Ah, sí! 我们在变车 no lo alcanzó a pescar el receptor ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! 好, 上菜了。好, 上菜了。好上菜了。 Yeah, I'm not sure. 对 Vamos a, a esperar. Más cercano del asiento. Pero de aquí a <risa> dos muertos, Esto Aparte del equipo especial, en sacar el jugador, sin embargo, Señores, se va a reunir el encuentro. No, no. No, no. pero no. No, ¡En la llave! ¡Qué tenido ¡En la ¡En la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 You going need it too. Vamos a ver si sí consigue hacer un buen regreso de pasada. ¿Y y los equipos especiales de ambos equipos. a volar. Es que se mueve mucho, se ¡Lo lo dejaron solo su su los los bloqueos sobre otros jugadores, Se lo voy invitado en la 38. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, los ¡Vamos! El ¡No puede, ¡No, puedes, no puedes conocer... el Al que lanzara un globito el, II... el, el, el, II... el es mariscal de campo. Neve, tranquilo, con calma. Se lanza muy fuerte muy arriba. Nunca le va a alcanzar. Estas las las tengo y como que el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? volar. Bien hecho, 96. ¡Ay, ¿Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, la mano.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 está disputando aquí en el campo de la Serena? Dado que... que ¿Cómo el... no, se puede ser? ¿Cómo se puede ser? No, sé. ¿Eres fuerte, Marco? ¡Eres fuerte! No, desafortunadamente, el honor ahí nos muy a ¡Los el cuento, ¡Ándale, Kauai! ¡Ándale! ¡Oscuramos el favor! no, no, no, Sí, si por cuatro! ¡Ay, cuatro! ¡Ay, cuatro! cuatro! ¡Enca con Sobre todo porque ya los hicieron la de que el Necesitan ayudas. Si en este no momento, que, el... primer y para el equipo está el primer 10. La lo del y Otra vez por tierra, sí, bueno, pero siguen poniendo piernas los jugadores. ¿no? Avanzar. Ahora sí tendrá que hablar para Este receptor libre. Le encuentra, le encuentro! ¡el balón! ¡Pases incompleto! ¡Halo! para fotos con puesta muy tan bien allí vamos Los jaguares dos receptores de lado derecho dos receptores de lado izquierdo.